Hola buena gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo Sultimi Estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal Esta vez vamos a reaccionar a un nuevo Liga TPH, un nuevo YouTube hispano del canal de Iluminatos Que hace rato que no reaccionamos a este, ¿no? ya ha salido hace, hace como unas semanas, creo el, La parte 1 de este del Torneo de los Universos Que yo a hacer, ¿no? Que está en su grupo de Facebook ahí decía En qué personaje de su canal ganaría obviamente Y bueno acá el video de Gili vs Thanos y es el de Mundo desconocido lo que y bueno ya ha salido esto así que vamos a verlo ahora dura solo un minuto y bueno acá para hacer otro, otro vídeos porque no más que corto no y bueno vamos a ver qué contiene esto y a ver cómo lo hará este y después también habrá un verso entre dos y Goku retrasado, <risa> no sé pero eso todavía no salió pero bueno vamos a solucionar primero a este y sin más preámbulo de play ya a ver cual quieres <SILENCIO> <Iluminante. ¿Qué da? SILENCIO> <SILENCIO> Buenos días y bienvenidos. Espera Adol Buenos días y bienvenidos a me ¿Qué? <SILENCIO> ¿Qué? El otro día llamaron a la puerta, puerta de mi casa y es... Y bienvenidos a me encantan las pajas. es. El otro día llamaron no. a la puerta, puerta de mi casa y llegó un hombre muy peculiar ¿Qué? ¿Quién es? Saludos, Sócrates! Toma <risa> esto. Pollón de Udo, puto desconocidos. Voy a llegar a un pillón de mamá. Un video así de otro video que dijo eso. No, gracias. ¿Qué no entiendes? Que el futuro de todo te... el universo está en tus manos. No entiendo. ¡Eres un soquete! Ay. ¡Ay, ¡Ay! ¡Espero! ¡Eres un soquete! ¡Ay, ¡Ay! Espero que ningún extraterrestre calvo me lo quite. Jajaja. <risa> ja, ja. <risa> Hace unos días ya tenía el tiempo para derrotar a los Vengadores. Resulta que yo mismo me desintegré, puta madre, y tuve un accidente de helicóptero. <risa> Oye, papá ¿conoces el John de oro? <risa> ¿Qué chingados es eso? No sé, me dijeron que vale mucho dinero. Dime cómo conseguir eso. Mira. ¿Qué dice? El pollón de oro lo tiene este soquete. JL podata, no soy bien. Quiero esa cosa. Nunca he tenido una en mi tienda, así que necesito matar a J el meter esto en el orto. No quisiera ser. Thanos versus JL Ok Y bueno, ¿quién quiere que gane el JL o Thanos? Yo creo que Thanos ¿De qué? <ríe> A la mierda JL va a perder A la mierda JL la va a meter bien Bueno, vamos a seleccionar a otra Giga TPH, un cortito, ¿no? El canal Dark School que... No voy a este canal hace bastante tiempo ¿no? y bueno hice un mini youtube hispano de la eliminación a A Qatar se complica un poquito, ok eh, Dura solo un minuto así que bueno y este lo ha hecho en pocas horas, no lo sé Lo ha hecho un, un par de horas Porque anda aburrido y no espera mucho de este, bueno Y ok, sin más creamos lo vamos a reaccionar, a ver con quién estoy, bueno Deja el video original abajo en la descripción para que lo hagan por su cuenta. Y si más preguntas voy a dar play. Autoriza el juez. Bienvenido partido. Bienvenido fútbol. Penal para Paraguay. <ríe> el arquero <ríe> que se acaricia. Las pelotas rojas para el juez Herrera. Le pegó. CCR conche. Pervana. Le está ganando Bolívar Paraguay 45-18. Chichi. Ofrec oh, mamacita. Indíquete el final. No. Señores. <ríe> el para el se, se comió. Ofrec oh, Le está ganando Bolívar Paraguay 45-18 es oh, el final <risa> Señores Saria, el para Núñez, se, se comió oh. el pastel Núñez Le pega abajo Bien el arquero oh, Se orpa. acuesta con la señora Tía Del árbitro Richard Lisson Se la que Se ven en la respuesta oh, oh, De Brasil Te Metía en el palo Al fondo del arquero Gol. Se va expulsado Jesús Jesucristo Y arranca los primeros 45 minutos Estas son las pelotas que decís Ay, qué rico en Argentina 17 Perú 17 Buena pelota para Lautaro Se saca la mota a ver qué hace no. Lionel Messi Se metió Messi Va para Messi Engancha Messi Va Messi Messi Messi <risa> <risa> Peruano Ecuador Colombia Comienza Ecuador Aumenta Ecuador 39 Colombia 0 Se detiene el puta juego El poder de Ecuador Lo concentra en las pajas Sí señor <risa> balón abierto Goal. Colombia no tiene café oh, oh, oh, oh. <risa> Falta para Colombia Goal. Ecuador A ver si empezamos la remontada Su reputa Ataca Ecuador bola adentro uh. Penal en favor de Colombia Arranca Kame <risa> de sur ¿no? Ecuador Tiro el centro En medio de tres pelotudos Ecuador 77, Colombia 0 <risa> ¿Qué? Ah, Que le hizo un poquazo No está bien hecho ¿Cómo? Ok, no sé tener que censurar algo, porque había, no sé... Me pareció, sí, no sé, estaba tapado con algo, bueno, no importa. Eh, ok. Ah, sí, vieron que a Ray lo borraban del canal por unas horas, porque... Jugaba un videojuego, bueno, jugaba los juegos modernos al punk, Cyberpunk, que... Bueno, había una escena medio explícita de sexo, y bueno, no, lo me me de la general, ah, YouTube anda con lo la gana, así que en cualquier momento... Aunque tengas millones de suscriptores que sea no sé pipay en cualquier momento YouTube te puede guardar el canal de una. Así que si sí, no, no me espero de nada. ¿eh? Y ok, si te gustó esta reacción puedes darle una me gusteada, puedes compartir el suscribirte a este canal para más video reacciones como este. Y bueno, igual si nada más que si dejar los videos originales, eliminatos y te das abajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido hasta acá, soy Oce Ultimate, y nos vemos, bye, chau, adiós.